Hola amigo Craniano, amiga Craniana, soy Carla o Carlaca, veis. Pues hoy estamos platicando de lo que hacemos aparte de, de estar en la música. Yo, eh, aparte de estar en, en Cráneo estuve tocando covers, entonces todos los días prácticamente he estado ocupada en eso, pero los ratos en que, digamos que no lo estoy haciendo, estoy jugando videojuegos. Me gusta, mucho, me gusta mucho el Playstation 4, esa faceta de jugar Crash Bandicoot, a mí me regresó esa fiebre. Algo que también me gusta hacer mucho en mis ratos libres es agarrar así la computadora y empezar a explorar en YouTube. Me gusta mucho descubrir una música, a veces este, no, no tenemos todo el, el alcance o la difusión para poder conocer música nueva, entonces yo sí soy de que me pongo a explorar y si ya tengo todavía más tiempo, Empiezo a descargar música, le empiezo a ordenar alfabéticamente en iTunes y todo así como muy, muy ordenadito. Eso me gusta mucho porque eh, a la hora de buscar te lo hace muy práctico, ¿no? También me gusta mucho cocinar, eso también me, me gusta mucho, estar preparándome yo misma lo que voy a comer. De series también me clavo bastante, me gusta mucho empezar y terminar ahí. Puedo pasarme dos meses sin problema estar viendo eso. También en otros ratos no siempre hago lo mismo, ¿no? Me agarran como mis rachitas y ahorita pues ya vamos a regresar a la etapa de hacer ejercicio y también eso está chido con el voz. A mí me gusta mucho en mis tiempos como libres estar aprovechando como de mí, ¿no? O sea, estar sola, de conocerme, de incluso platicar conmigo, ¿no? Porque como les decía, estoy en cráneo y estuve trabajando, eh, tocando, entonces todo el tiempo es que ensayos hacer hace videos. De tocar, entonces a veces todo ese tiempo yo lo trato de, de aprovechar para estar conmigo, ¿no? Y, y leer también me gusta mucho, de repente también la biografía de, de algún artista, también me gusta mucho ver documentales. Salir al cine obviamente también, me gusta también escribir, pero todo ha sido como a, a ratos, a cosas que se me van acomodando, ¿no? Entonces ahorita prácticamente ha sido más de trabajo, de trabajo, de trabajo, y en esos ratos en que se puede estar con la familia, amigos, la, el rol, jugar PlayStation, como ya lo dije, salir, por ejemplo, caminar e ir a Coyoacán o simplemente al centro, eso también me gusta muchísimo. Por ejemplo, ahí caminar por Bolívar y estar viendo lo que hay, este, de todos los instrumentos, también es como un hobby, ¿no? De que ahí me gustaría comprarme algún día eso. También me gusta hacerlo. De repente, cuando tengo chance pues, también viajar, no pueblear, me gustan más los, los lugares así sencillos y hacerlo, ¿no? en la oportunidad que tenga. Y pues básicamente es eso todas las, las cosas que me gustan hacer. Si tienen ahí también algún tip, alguna recomendación de algo, estaría chido porque ya también se me han acabado las ideas. Y pues rock and roll es todo lo que yo podría contarles de mí, de mis ratos, así que, que podría decirlo en mis hobbies. Y pues bueno, es todo de mi parte, no dejen de ver los videos que, que hay también de mis compañeros y no olviden de darle like y de visitarnos en cranium.com.mx y like.